En la escuela de la vida me encontraba, con las manos tan vacías como hoy, mas un cambio del destino puso en ellas la ternura de un hermoso bebé. Era lindo y cristalino cual ninguno, su sonrisa parecía angelical, y la luz que desprendía de sus ojos parecían pedacitos de cristal. Lo recuerdo arrullado entre mi pecho, y su aroma jamás voy a olvidar, era su llanto y su risa recompensa en la lucha continua de trabajar. De besos me colmaba y lo colmaba, por las tardes a mi casa al regresar, y sin darme la sangre ningún derecho. Hijo, sí, hijo, yo le empecé a llamar. Era el rey de mi vida, le decía. No te importe lo que digan los demás. Como espada te doy esta corbata, como escudo la camisa color cielo, y si un día te acobardan por ahí, nunca olvides este cinturón de cuero, pues con él podrás siempre medir la distancia que hay de tu cintura al suelo. De las manos caminamos muchas calles, cada minuto en la lucha del saber, pues no había pregunta que él hacía que mi mente no trataba de responder. Era el hijo, era el rey, era mi todo aquel que sabio debía ser, porque aparte tenía el cariño de dos madres, la del vientre y la que lo enseñaba a crecer. Era el rey de mi vida le decía, no te importe lo que digan los demás, pues la envidia de la gente es tan grande, que tratarán de pisotearte en vez de levantarte. Desconfía de quien apoye tu locura, si llegases a cometer cualquier error de juventud porque al principio te darán cariño y dulzura, hasta mirarte poco a poco en la basura. Entre abrazos, sueños y lectura, la vida continuaba y yo con la meta, cegada por el amor y el mito de que aquel niño, ya adolescente, era mi hijo. Era tanto mi amor por él que cometí el peor de los delitos, y no sé si por cobardía o porque estaba escrito no haberle preguntado, si quería ese título, mejor que no lo hice nunca, me hubiera dolido más, porque no hubiera vivido lo que viví, ni hubiera vivido él lo que vivió, por eso aunque nadie lo entienda, y eso lo juro por Dios, que por donde él vaya caminando, también voy caminando yo, porque en el libro de la vida, nos enlazaron a los dos, y heme aquí, en la escuela de la vida aún me encuentro, con las manos tan vacías como ayer. Sin embargo, tengo algo diferente, el baúl de los recuerdos del bebé, donde guardo su voz, algunos dientes, su diploma, su cuaderno y su volcán, los besos que ya nunca le di y los sueños de volvérselos a dar.